Se hicieron presentes en la Plaza de Mayo a partir de la convocatoria que emanó del Comité de Solidaridad con Bolivia. Se leyó un documento consensuado entre las organizaciones que integran el comité, donde se pronunció contra el golpe fascista en Bolivia y por la democracia, la igualdad y la paz en América Latina. Estamos acá por la dictadura que está pasando en nuestro país y por los muertos que tenemos en nuestro país. Supuestamente la presidenta añíquez, cuando tomó el poder a la fuerza, dijo que iba a haber democracia y no iba a haber muertos. Nosotros vimos ya que en la Argentina estamos con mucho dolor, tenemos más de 30 muertos lo que es en Bolivia. Tenemos muertos que son de la parte de Cochabamba, parte de La Paz, yo soy de la ciudad de La Paz, de la ciudad del Alto, estamos en, acá en repudio de todo lo que está pasando en Bolivia política. El presidente electo Alberto Fernández encabezó este viernes el primer encuentro del Consejo Federal contra el hambre, grupo de trabajo con el que se plantea establecer las bases para un combate contra este flagelo que se pronunció durante el gobierno de Mauricio Macri. De la reunión Participaron, entre otros, Estela de Carlotto, Daniel Arroyo, Victoria Tolosa Paz, Marcelo Tinelli y representantes de organizaciones como Cáritas, la Sociedad Rural, Cetera y la CTA. Y miren que lo que pasa en Chile no es distinto a lo que pasa en Ecuador. Y miren que hay un problema de hambre determinado básicamente por la desigualdad. Y que si nosotros no atendemos a esa desigualdad, el problema se va a seguir profundizando. Y la verdad es que yo creo que debemos pasar, que bueno que lo pensemos, que lo recordemos, ¿no? Para entender cómo funciona esa desigualdad, ¿no? Los pobres no duermen porque tienen hambre. Y los ricos no duermen porque tienen miedo a la reacción de los pobres. Y en verdad lo que todos debemos lograr es dormir en paz con nuestras conciencias. Y no podemos estar en paz con nuestras conciencias sabiendo que hay gente que padece hambre. Eh, está claro que hay un problema estructural en la Argentina sobre cómo se desarrolla la Argentina. Y está claro que hay que atacar muchas cosas. Y lo que siento que todos estamos de acuerdo es que el problema del hambre es, el, el hambre es finalmente una consecuencia de una estructura económica que no funciona. Donde falta el trabajo, donde falta inversión, donde hay mucho maltrato al que produce. El problema de la, del hambre está vinculado a la salud, a la calidad de la salud que finalmente hay que brindar. El Estado se olvidó de la prevención en la salud, se olvidó. Crisis. La tarjeta que prepara el gobierno de Alberto Fernández para el programa Argentina contra el Hambre. ...va a permitir comprar todo tipo de alimentos... ...con una cobertura cercana a los 2 millones de personas... ...el diputado Daniel Arroyo... ...que estará a cargo de Desarrollo Social... ...contó que el plan va a empezar con madres de chicos menores de 6 años... ...y con los que organizan los comedores... ...el, el sistema va a ser... Crear una tarjeta de alimentos del banco público, una tarjeta que no permite extraer dinero al cajero, sino solo comprar cualquier tipo de alimento, excepto bebidas alcohólicas. Vamos a empezar con las madres que tienen chicos menores de 6 años y con los que organizan los comedores. La tarjeta no solo va a permitir mejorar y acceder a alimentos, sino que va a ser una política nutricional. Cuando la persona, de la familia compra, codifica, sale lo que compra y va a haber un conjunto de nutricionistas, de promotores de salud, que van a orientar, que van a decir, te comí y por acá, ojo, estás comprando mucho de esto, te faltan lácteos. Va a haber una política de seguimiento nutricional muy clara en nuestro país. Educación. El titular de su teba, Roberto Varadel, sostuvo este sábado durante una entrevista radial que el presidente electo, Alberto Fernández, se mostró favorable a restablecer la paritaria nacional docente y que para 2020 los gremios van a pedir una buena recomposición salarial. Es el Estado donde también sea responsable del sostenimiento de la educación pública, lo hemos hablado. Con Alberto Fernández tuvimos una reunión con Sonia Aleso y Eduardo López y la verdad que fue una muy buena reunión. Nosotros le alcanzamos 10 puntos de lo que entendemos que se tendría que tener en cuenta, que tiene que ser muy importante desde un plan de actualización y formación docente permanente uh -huh. en todas las escuelas, infraestructura, avanzar en escuelas de jornada extendida, jornada completa. Le planteamos la vuelta a la paritaria nacional que, que era necesario se mostró favorable al, al la crisis. El titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, estimó que a fin de año la pobreza en el país se ubicará en torno al 38% y respaldó la convocatoria del presidente electo Alberto Fernández al Consejo Federal contra el Hambre. La, la, la situación de seguridad alimentaria creció fuertemente en estos últimos dos años, pero estructuralmente ya venimos teniendo un piso de sí. 6, 7% de hogares en situación de inseguridad alimentaria severa a lo largo de casi todo este ciclo, de estos 18, 19 años. ¿Y ustedes tienen una estimación de más o menos cuál puede llegar a ser el número en el que va a cerrar la pobreza? Ah, eh, mira, no, no, no, ya, el 5 de diciembre vamos a presentar el informe Tenemos previsto llegar a esa fecha. Mira, no sé los resultados. Luego que sí, sí, que con, ya eso con nuestro informe, con datos propios. Eh, siempre da un poquito por arriba de los datos oficiales, pero... Los datos oficiales ya anunciaban en el, el segundo trimestre de, de este año que ya estábamos cerca del 37%. Seguramente hemos pasado al 38%. Judiciales. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garbano, dijo que no debería haber una liberación masiva de detenidos a quienes se les haya dictado la prisión preventiva. Lo dijo... ...tras una resolución que establece nuevas pautas... ...para el establecimiento de esa medida judicial. Estos artículos bajo ningún concepto... ...deberían autorizar ningún tipo de libertades... ...anticipadas o revocatorias de prisiones preventivas dictadas... ...podrá sí ser planteado en algunos casos... ...obviamente por las personas que están privadas de libertad... ...pero en principio lo que ha hecho el Código Procesal Penal Federal... ...en esos artículos que entran en vigor es mantener las causales existentes en materia de prisión preventiva, pero describir objetivamente determinados supuestos para que ayuden a la interpretación. Durante mucho tiempo se discutió y yo participé de esa discusión sobre si hay o no arbitrariedad a la hora de determinar una prisión preventiva. Lo que establece el nuevo código son supuestos muy específicos. Sindicales los trabajadores del subte anunciaron nuevas medidas de fuerza para reclamarle al gobierno de la ciudad, a Metrovías y a Esbase, medidas para descontaminar de asbesto las formaciones. Claudio de la Carbonara, Metro Delegado. Seguimos exigiendo una respuesta que hasta ahora no ha llegado. Insisto, después de dos años de venir denunciando que hay un material que pone en riesgo la salud, tanto de trabajadores como de los millones de usuarios que utilizan el transporte cotidianamente, no hemos tenido una respuesta acorde a la gravedad del problema. Seguimos exigiendo una fecha de cambio de las flotas que están afectadas por este material. Tenemos mandato para anunciar el inicio, insisto, el inicio de un plan de acción para seguir luego con otras medidas de fuerza que tienen que ver con seguir denunciando, seguir exigiendo respuesta a la empresa y al gobierno, este es solo el inicio de un plan de acción continuado hasta que tengamos las respuestas que necesitamos los trabajadores y los usuarios Internacionales Bolivia La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que realizará una visita urgente a Bolivia entre el 22 y 25 de noviembre frente a lo que describió como el riesgo de impunidad para violaciones de derechos humanos el organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos condenó la participación de las Fuerzas Armadas en la represión a la protesta social, calificó de inadmisible el decreto de Áñez, que busca eximir la responsabilidad penal a los militares que participen en las matanzas y exigió la convocatoria a elecciones en 90 días. Adriana Salvatierra, senadora del Estado Plurinacional de Bolivia. Porque a los medios de comunicación y a los periodistas se les ha acusado de, de, de sedición. Y eso es alterar las condiciones jurídicas para la libertad de prensa. El segundo elemento, se ha acusado también de, y se ha comprometido la conformación de un aparato especial para detener parlamentarios acusándolos de sedición. Esta es otra vulneración de derechos humanos que también se ha pronunciado. Tanto la CIDH como el Alto Comisionado de Naciones Unidas. El tercer elemento sobre el que se ha pronunciado el Alto Comisionado de Naciones Unidas y la CIDH ha sido el decreto 4078, que dispone el uso de fuerzas militares, eximiendo de responsabilidad penal sus actuaciones. Economía Popular. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó con media sanción el proyecto de Ley de Góndolas, que apunta a regular la competencia de marcas en las estanterías de los supermercados y evitar abusos de posición dominante. Fernanda Vallejos, diputada por el Frente para la Victoria. Esta ley cuida el bolsillo de los argentinos, favoreciendo el acceso a la diversidad de bienes y limitando las prácticas monopólicas de las grandes firmas y multinacionales. Y también protege a los actores de nuestra producción nacional, pymes, productores regionales, de la economía popular y campesina, abriéndoles las puertas de las grandes superficies comerciales. Y también marca el retorno del Estado, por ejemplo con la creación del Observatorio de la Cadena de Valor, del Estado como equilibrador en el escenario económico, para que no rija en nuestro país ninguna otra relación de poder que no sea el poder de la justicia y la igualdad para todos los argentinos. Política El diputado nacional y actual jefe de bancada del Frente para la Victoria y PJ, Agustín Rossi, confirmó que la conducción del bloque del Frente de Todos estará a cargo de Máximo Kirchner. Vamos, no, pero que pensaba si de Máximo si como presidente de bloque dije que sería un muy buen presidente de bloque no tengo dudas que si esto sucede Máximo sería un gran presidente de bloque Sergio Massa, como todos dicen va a ser el presidente de la Cámara eh, y es del Frente Renovador Lógico que para mantener el equilibrio dentro de la coalición el presidente de bloque sea alguien de ustedes para los dos Crisis El futuro ministro de Desarrollo Social ...es el coordinador del Comité Federal Argentina contra el Hambre... ...el proyecto que comenzará a regir cuando asuma Alberto Fernández... ...tras enfatizar que la situación es desesperante... ...y que lo importante es la voluntad que evidenciaron los diferentes dirigentes y espacios... ...el actual diputado por el Frente Renovador, Daniel Arroyo... ...afirmó que se hará una alianza entre productores y consumidores... Hoy hubo una reunión muy importante con intendentes de toda la región, mucho compromiso. Esto se hace de abajo hacia arriba. Así como Alberto Fernández convocó un Consejo Argentina contra el hambre a nivel nacional, donde estuvieron las entidades del agro, los que producen alimentos, los supermercados, las universidades, los dirigentes sociales, sindicales. En cada uno de los 2.200 municipios se va a crear un consejo local con esto, donde van a estar todos, van a hacer un seguimiento sobre la base. Todos tienen que acceder acá a la canasta básica de alimentos y tienen que comer bien, en especial. ...los más chicos, el partido se juega en los primeros años... ...por eso esta idea de arrancar con las madres que tienen chicos menores de 6 años. Judiciales. El ex vicepresidente Amado Vudú afirmó que continuará con la pelea por su inocencia... ...y sostuvo que los tiempos procesales durante el macrismo... ...han sido los tiempos de las elecciones. En una entrevista con el Destape Radio... ...el ex funcionario manifestó que lo importante es lo colectivo... Lo que yo veo es que la cuestión mía, desde mi interior, yo lo que quiero es que se revise la causa porque yo ya he estado preso y estar preso no, es una circunstancia lamentable, muy muy dolorosa más eh, de la vida que me ha tocado, pero yo necesito seguir peleando por mi inocencia, por quiero seguir peleando por lo mismo porque eh, los tiempos procesales han sido los tiempos de las elecciones durante el macrismo y esto hizo que las pruebas no existieran ...que las pericias no se hicieran o se hicieran mal o en contra de los acusados... ...que haya testigos truchos, que haya testigos eh, arrepentidos que han dicho cualquier cosa... ...entonces yo quiero poner énfasis en esto... ...por supuesto que quiero estar en mi casa... ...por supuesto que voy a, a buscar algún camino que esté dentro de lo que dicen eh, las leyes de la Argentina... ...que me permitan estar con mis hijos eh, y en mi casa. Política exterior. Desde su exilio en México... Evo Morales llamó en conferencia de prensa a la ONU, a instituciones y organismos internacionales, así como al Papa Francisco, a que acompañen o faciliten la integración de una Comisión de la Verdad y se emita un informe sobre las elecciones del pasado 20 de octubre. Ustedes saben que a mí me han acusado de la dictadura, dictadura. Ayer recibí algunos mensajes. La gente un poco se hace la burla, ¿no?, de esa gestión. ¿Qué dice? Era mejor entonces con la dictadura de Evo, sin muertos. Con la democracia de la derecha, en 7, 8 días, de lunes hasta el día de ayer, 30 muertos a bala. Si la vía de solución es... Nuevas elecciones, seguramente la Asamblea va a consensuar un proyecto de ley que permita nuevas elecciones. Aunque sigue convencido, no solamente por nuestra interpretación o por nuestra auditoría interna, que nosotros ganamos en la primera vuelta las elecciones. Todo por la paz, todo por, para, para que haya un entendimiento, que, nueva, que hayan nuevas elecciones. Crisis. El secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. ...presentó su renuncia como secretario de Salud... ...tras el escándalo por el nuevo protocolo de aborto no punible... ...que fue publicado el miércoles en el Boletín Oficial... ...y derogado esta madrugada por el presidente Mauricio Macri... ...la salida... ...abre un nuevo frente de conflicto entre el PRO y la UCR... Gobierno. ...con respecto a la grieta que surge en el partido radical... El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, habló sobre sus preferencias y su aspiración a la presidencia del partido. Usted sabe que donde hay dos radicales hay una interna. Espero que podamos lograr un acuerdo. Yo tengo legítimas aspiraciones para ocupar la presidencia del Comité Nacional. A mí nadie me va a quitar el derecho de caminar el país. Para, para trabajar con por, por el partido. Cornejo o Negri? Ne Negri tiene más consenso. Naydenos o Lustó. Luis Naydenos, obviamente, Lustó recién está ingresando al partido. Por su parte, el vicepresidente de la UCR, Federico Estorani, cargó contra el presidente Mauricio Macri por su postura pasiva acerca del golpe de Estado en Bolivia. Descartó que el mandatario sea el próximo año líder de la oposición y cuestionó que el gobierno haya dado marcha atrás con la oficialización del protocolo de la interrupción legal del embarazo. Yo creo que los dos bloques que se conformaron después de esta elección, tanto el del 48% que triunfó como el del 40% infracción, son heterogéneos. La heterogeneidad está probada en cómo han ido mutando en no demasiado tiempo. ...antes, si lo observamos... ...por lo tanto hay una franja que puede ir de un lado para otro... ...y que sin duda alguna, en ese 40% lo que predominó... ...es una concesión del anti, del rechazo... ...eso no es bueno ni es constructivo. Judiciales. El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano... ...analizó el cambio de reglamentación sobre prisiones preventivas y señaló que la doctrina Irursun no le pareció una pauta objetiva para prisión preventiva. Asimismo, en diálogo con el Destape Radio, destacó que hay que ver cada caso concreto de cómo se aplicó la prisión preventiva a exfuncionarios. Lo que hace este nuevo código, que es lo importante y que yo lo he señalado muchas veces, es establecer pautas más objetivas. Porque a veces la doctrina Lursun, eh a ver Germán, la, lo, lo que hizo la doctrina Irursum no te pareció una pauta objetiva? En realidad no, ahí hay un tema que se discute que si por el solo hecho de haber sido funcionario o tener la posibilidad de, llamémosle, tener poder, no en definitiva en el fondo es eso, si eso solo hace presumir que uno puede eludir o puede a culizar el accionar de la justicia. Sí. Para vos la doctrina Erursun no era una pauta objetiva para prisión preventiva. A ver, la justicia la entendió que sí. Para mí es mucho mejor esta nueva regulación. Género. El proyecto de ley de acoso callejero recibió por unanimidad media sanción en la Cámara de Diputados. La iniciativa... Regula dentro del Código Penal el acoso sexual en espacios públicos como delito, con multas y penas correspondientes. Asimismo, la media sanción plantea que el Estado deberá realizar campañas de concientización sobre el tema. Internacionales Bolivia El movimiento al socialismo Adelantó que ni Evo Morales ni Álvaro García Linera Serán candidatos de las nuevas elecciones que se celebrarán en Bolivia Para superar la crisis abierta por las presidenciales del 20 de octubre Y la posterior dimisión del mandatario Eva Copa Presidenta de la Cámara de Senadores del MAS a todos nuestros militantes y simpatizantes del movimiento al socialismo, decirles que nosotros estamos acá dando la cara por nuestro instrumento político del movimiento que garantizamos. Tenemos toda la voluntad política de poder canalizar estas elecciones y que se puedan llevar lo más antes posible, respetando los derechos humanos de cada uno y haciendo cumplir la constitución política del Estado como corresponde. Hasta aquí...